Muy pero muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Le damos la más cordial bienvenida a este día 7 de mayo, eh, donde estamos comenzando, cierto, un nuevo estudio junto con nuestro pastor Benur, eh, que, que se ha titulado el ser, Las Enseñanzas, ¿cierto?, del sermón de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Estamos eh, muy contentos de iniciar, cierto, esta este nuevo camino de, de este estudio, eh, este nuevo camino de aprendizaje para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con, con una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Oscar que por favor esté orando para que el Señor nos guíe cierto en este nuevo estudio y que le dé sabiduría a nuestro Pastor Beno. Pa hermano Oscar... junto con nuestros hermanos, para honrar y alabar su santo nombre. Y para aprender de su palabra, Señor, en, a esta hora. Le pedimos, Señor, su presencia de principio a fin en este estudio bíblico, sea ayudando a nuestro pastor Benur en la enseñanza de su palabra en esta noche, que usted le dirija en todos sus pensamientos, en sus pensamiento, su palabras, en sus ideas, Señor, que, y en la, y la meditación de su palabra, que usted se dirigiéndole, Señor, y ayudándonos a nosotros para recepcionar la enseñanza de su palabra, Señor, eh, en nuestros corazones y para ponerla en práctica en nuestra vida. Le pido, Señor, que usted nos dirija en todo a esta hora y sea con los hermanos que están conectados y aquellos que se conectarán también, usted les ayude, por favor. Le pido, Señor, por los hermanos también que no puedan hacerlo, lo hagan en la próxima reunión, Señor, de Estudio Bíblico. Se lo pedimos, Señor, y se lo agradecemos. Todos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. A ver, muchísimas gracias, hermano Oscar. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor... A través de nuestros cánticos eh, Vamos a escuchar a continuación eh, El himno número 229 O cantádmelas otra vez Bellas palabras de vida Dios te ruego que tú respondas la petición de cada uno conforme a tu santa voluntad descansamos en tu promesa descansamos en tu palabra que tú nunca nos nos dejarás solo siempre estarás con nosotros hasta el fin gracias padre por Estar minuto a minuto, día a día, hasta cuando dormimos, Señor, estás con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, dándonos todo lo que necesitamos. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Bendícenos esta noche con tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de tu siervo. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Que el Señor le bendiga grandemente a usted y, a su, y a, su, a su familia. Bueno, ya recuperamos la conexión, pedimos la disculpa a los hermanos que están a través de las redes sociales. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya está eh, solucionado. Bueno, como dice el título de este nuevo estudio... Eh, nuestro pastor nos va a guiar, ¿cierto?, eh, sobre el sermón del Mil monte. Que algunos piensan que solamente es una cosa, pero la verdad, la verdad es que son muchos sermones. <ríe> son muchas las enseñanzas que se pueden sacar eh, en estos pasajes bíblicos. Así que, pastor, muy buenas noches, que el Señor le bendiga grandemente y lo escuchamos en este inicio de este video bíblico. Gracias, hermano Roberto. Qué alegría volver a, a vernos, ¿no? A juntarnos. Fueron 15 días largos <ríe> en que no, lo, no nos vimos, pero ya estamos juntos de nuevo y con un gozo en nuestro corazón, porque el Señor, como dice su palabra, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Así lo dice la Escritura y nosotros. Aceptamos completamente eh, cómo el Señor nos guarda, cómo nos dirige, cómo nos ayuda. Bueno, como hemos estado anunciando, este estudio que comenzamos hoy tiene por título Las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, basado en el Evangelio según San Mateo, los capítulos 5 al 7. Eh, quiero comentarles que para la elaboración de este trabajo utilicé citas de las siguientes obras. El mensaje del sermón del monte de John Stott. Escritores, todos escritores muy, muy importantes eh, para el pueblo de Dios. El mensaje del sermón del monte de... Bueno, de John Stott, ya lo mencioné. Luego, Mateo, comentario exegético de Matthew Henry. Después, utilicé la Biblia de Estudios de John MacArthur, que entrega mucha información muy buena. El cuarto eh, libro que consulté para esto es Comentario exegético del Nuevo Testamento, de tres autores, Jamison. Josette y Brown. Y el quinto libro se llama El Sermón del Monte de Martin Lloyd Jones. Entonces, cada vez que yo iba avanzando, iba consultando a estos escritores guiados, dirigidos por el Señor, y, y realmente eh, uno puede ir aprendiendo mucho, mucho de de lo que el Señor nos enseña a través de sus siervos. Muy importante tener este, esta dirección, esta guía. Hombres que han entregado su vida completamente al Señor. Para hoy vamos a, a realizar una introducción general al estudio. No vamos a empezar con el sermón propiamente tal, pero vamos a hacer una introducción. Y para esto vamos a leer, ustedes eh, deben tener sus Biblias ahí a la mano, en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. 4, capítulo 4, versículos 23 al 25. Y nos dice...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 y del otro lado del Jordán. Y el versículo 1 del capítulo 5 nos dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo sus bocas les enseñaba diciendo. Qué interesante, qué bonito leer esta introducción al sermón del monte porque nos hace ver el trabajo de un pastor Jesucristo nuestro Señor como un pastor amante que reunió a su gente reunió su pueblo reunió su congregación para enseñarles hablarles eh, predicarles acerca del de reino de los cielos yo siempre eh, siempre me he hecho un, un, un cuadro una figura cuando eh, hablo o miro este sermón del monte. Yo siempre me imagino, y ustedes pueden hacerlo también, al Señor Jesús sentado en la parte alta del monte del cerro donde subió y a todo alrededor del cerro la gente sentada, recostada, eh, en, en distintas posiciones, no tenían bancas, no tenían asientos, ¿no? Entonces eh, estaban en el suelo, pero puestos sus ojos y su corazón y su mente puestas en, en la enseñanza que el Señor les estaba dando. Y, y cuando vamos avanzando en este sermón del monte, eh, podemos ver cómo va pasando de una enseñanza en otra y me imagino yo, ¿Cómo estaría de expectante la gente escuchándolo? Los ejemplos que va poniendo, las palabras que va usando, qué, qué hermoso, qué, qué sermón más precioso tenemos ahí en estos, en, en este, en estos pasajes. Entonces, eh, el pasaje que hemos leído nos relata la popularidad de Jesús. Porque hubo Muchos, muchos otros hombres que, que llegaban a, a la gente y trataban de llevarle mensajes, pero la gente no lo seguía. Uno, uno que otro, unos pocos, y luego se cansaban de él. Pero aquí vemos a Jesús, todos sentados, escuchando, eh, en una atención inmensa. Eh, en el Evangelio de Mateo, encontramos nosotros cinco grandes discursos o predicaciones de Jesús. La primera es este sermón del monte que vamos a tratar en los capítulos 5 al 7. Esta es la primera, el sermón del monte, capítulo 5 al 7. Y en este sermón el Señor introduce a la gente en el tema de la vida del cristiano cómo debe ser la vida de nosotros los hijos de Dios cómo debemos actuar qué debemos hacer qué debemos creer cómo debemos reaccionar bueno es un sermón realmente precioso y completo no le falta absolutamente nada y no hay nada más que agregarle porque es la palabra de Dios en segundo lugar, en el capítulo 10, entrega a Mateo el discurso misionero del Señor Jesús. Un mensaje predicado al introducir a los doce apóstoles en el ministerio. Los nombres de ellos y la misión que les encarga. Es precioso también. Capítulo 10. Cómo va llamando, va pasando Jesús Jesús y va llamando a los diferentes apóstoles, ¿se acuerdan que a Mateo, ¿se acuerdan dónde encontró a Mateo? Dice, en el, en el, en el banco de los, de, los, de los recursos públicos, era un hombre que trabajaba para, para el Estado, era un recaudador de, de impuestos, y cuando Mateo lo escucha, entrega todo lo que tenía que entregar, no lo dejó botado, hay algunos que piensan que dejó las cosas así como estaban. No, de ninguna manera. Entregó su responsabilidad en otros, arregló las cuentas y siguió al Señor. Precioso, precioso capítulo. Luego, en el capítulo 13, vamos encontrando allí las enseñanzas de las parábolas. En el capítulo 13 encontramos siete parábolas del Señor emparejadas entre sí las seis primeras. La última pone especial relieve en el gran mensaje del reino de los cielos. En cuarto lugar, capítulo 18, aparece el discurso sobre la iglesia. Jesús allí da valiosas enseñanzas acerca de la humildad. De la verdadera prudencia, del consuelo y del perdón. Miren qué importante, ¿verdad? Cuatro cosas que nosotros debemos, debemos tener en nuestra vida: humildad, prudencia, consuelo, y perdón. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos, nos afectan cosas que algunos dicen? Pueden ser hermanos, hermanos incluso a veces muy queridos, muy respetados. Pero de pronto alguien dice algo que, que nos toca profundamente y ahí nosotros tenemos que estar siempre dispuestos y listos para perdonar. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos siempre. Y en los capítulos 24 y 25, el Señor entrega un mensaje sobre eh, la escatología, los últimos tiempos, un discurso profético al cual se le da diferente significado. Eh, no, es un, no es un misterio para todos nosotros que en la parte escatológica hay hermanos, que no vamos a decir que no son creyentes, no son cristianos, pero que se han puesto en diferentes posiciones en cuanto al, al significado del apocalipsis. Algún día, a lo mejor después de, de terminado este estudio, podríamos hacer un, un estudio sobre el apocalipsis. Tengo todo el material, ya he hecho este estudio en otras ocasiones. Eh, es muy interesante. Entonces, eh, en la parte escatológica, eh, los diferentes... Posiciones cristianas, verdaderas, verdaderamente cristianas, eh, catalogan, ubican todo este discurso en tres posiciones. Eh, el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo. Son tres posiciones muy claras en las iglesias y esto no quiere decir que uno sea más cristiano que otro. Son diferentes formas de pensar y de ponerse en cuanto a lo que enseña el apocalipsis pero en este discurso escatológico de Mateo capítulo 24 y 25 encontramos que es un mensaje profético que da el señor al cual se le da diferentes significados como he dicho según sea la posición escatológica de quien lo estudie y quien lo exponga pero eso no debe llevarnos a nosotros para considerarnos contrarios y enemigos de nuestros hermanos. Yo personalmente tengo una posición premilenialista, totalmente convencido de eso. Y no tengo por qué mirar en menos ni decirle nada a los hermanos amilenialistas que no creen que va a haber un, un milenio y los post-milenialistas que, que creen que todas estas cosas van a seguir, van a suceder después del milenio. Bueno, son diferentes pensamientos, diferentes posiciones. Y no debemos nosotros eh, eh, enojarnos o molestarnos con nuestros hermanos por su posición. Son, ellos, ellos también son sinceros, piensan que es así, creen que es así la posición. Y nosotros solamente tenemos que seguir manteniéndolos a ellos como nuestros hermanos en la fe. ¿Verdad? Eh, tengamos cuidado en eso. Bueno, esos son los cinco discursos que eh, hace el Señor, los cinco grandes sermones que aparecen en Mateo. Entonces podemos eh, percibir la importancia del reino de Dios en la estructura de este evangelio de Mateo. Es muy importante en eso. Tomando en cuenta nosotros eh, Mateo, capítulo 28, versículo 20, y segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, sabemos que esta enseñanza es para nosotros en la época de la gracia, aunque su aplicación primaria es a Israel en el tiempo de Cristo. No, no podemos nosotros decir, ah, esta fue una enseñanza para, para, para ese tiempo, para, para esos creyentes, para esos seguidores de Jesús. No, es una enseñanza que también está plenamente vigente en el día de hoy. Entonces, nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo hemos de vivir siendo hijos de Dios? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos y nosotros responderla eh, tomando siempre la escritura como base. La enseñanza es para sus discípulos. Los de ese tiempo, los del mediano tiempo y los de ahora y los que vendrán. ¿Cierto? La enseñanza es para los discípulos de Cristo. No es para el mundo incrédulo. No es para el común de la gente. Que, que hacen ver su incredulidad, que no quieren escuchar nada de Dios. Les cuento que tuve una, una situación la semana pasada. Eh, tenemos aquí eh, en el lugar donde compramos la casa nosotros, un, un lugar muy bonito, muy tranquilo. Hay un... Eh, un eh, en el WhatsApp hay un lugar en donde se entregan todo tipo de información acerca de la comunidad. Entonces, en un mensaje que yo mandé, mencioné a Dios. Y le di gracias a Dios por lo que había sucedido. Y uno de los vecinos, no sé, porque no se individualiza, no sé cuál será, eh, me contesta en forma personal, no por el grupo. Y me dice, eh, por favor, le solicito, no mezcle a su Dios en las cosas de la comunidad. Porque su Dios no tiene nada que ver con nosotros. Yo no creo en su Dios. Yo nunca he creído en que haya un Dios. Entonces, por favor, no ponga más cosas de Dios. Porque yo no creo en su Dios. Bien. Eh, después, a los dos o tres días, me manda otro mensaje. Otro mensaje que me dejó con los ojos abiertos, como un huevo frito. Me dice, para que usted vea qué es lo que yo pienso, le voy a poner... Eh, mi pensamiento mi posición y pone el marcadito ahí grande el diablo es mi pastor ¿qué les parece? <ríe> Qué terrible y luego para abajo pone una cantidad de caritas de demonios y, y cosas por el estilo yo le contesté le dije mire señor no sé su nombre no sé quién es no sé dónde vive y una, una sola cosa quiero decirle, no blasfeme contra el nombre de Dios, porque Dios se lo va a cobrar. Tenga cuidado con lo que dice, con lo que piensa con lo que hace. Estoy orando por ustedes y justamente con mi esposa en nuestra oración de la mañana oramos por esta persona. Como le digo, no sé quién es, no sé su nombre, no lo, no lo conozco, no lo ubico pero estamos orando por él para que el Señor toque su corazón, para que el Señor le hable a, a, su, a su mente, a su entendimiento, y que el Señor de alguna forma lo trate para que él pueda llegar a conocer a Cristo y ser un hijo de Dios. Yo le puse eso y me volvió a contestar. Me dijo, mire señor, no quiero ni sus oraciones ni sus rezos. No ore más ni rece más por mí. Yo sé lo que hago. Bueno, en fin, cosas por el estilo. Entonces lo que hice fue eh, eh, borrar su nombre de, de, de mi WhatsApp, de mi teléfono y, y seguir orando por él. No voy a hacer yo la obra. Es el Señor el que va a hacer la obra. Y si el Señor lo tiene entre sus, entre sus escogidos, llegará el momento en que este hombre se arrepentirá y llegará a conocer a Cristo como su Salvador. Y por eso estamos orando con mi esposa. Yo les ruego, a hermanos y hermanas, que si algún día ustedes se acuerdan, apoyennos también en esta oración. Es muy importante. Y así es que nosotros somos testigos para un mundo incrédulo. Esa, esa es la, la posición a la cual nos hace llegar el Señor. Hablemos entonces un poco sobre el discurso del sermón del monte. Este sermón está registrado en Mateo en los capítulos 5 al 7 y también en Lucas capítulo 6, versículos 20 al 49. Aparece en dos partes en los evangelios. Dice en Mateo, nos vamos a referir generalmente a Mateo, dice en Mateo capítulo 1, la primera parte del versículo, viendo la multitud sub, subió al monte, que fue como lo que ya leímos. Viendo la multitud subió al monte. El lugar fue una montaña de Galilea. Él acostumbraba a predicar en cualquier lugar donde se encontrara. No tenía que estar exclusivamente en el templo para predicar. Donde él estuviera, predicaba. Lo hizo en el templo, lo hizo sentado en, en una banca, lo hizo en el aposento alto, lo hizo andando por el campo, en el camino a Emaús, en cualquier lugar, el Señor usaba eso, las circunstancias, lo que estaba pasando, lo que acontecía, en cualquier lugar que estuviera, Él lo usó para predicar el Evangelio. Él no necesitaba de un púlpito, un púlpito especial, en un templo elegante, bien, bien, bien hecho, con todas las características de templo, ¿no? No necesitaba eso. También lo hizo ahí. También predicó en el templo. Pero en esta ocasión lo hizo desde lo alto de una colina, en donde los oyentes estaban recostados en la ladera sobre la hierba y atentos a sus importantes enseñanzas. Había Ahí en, en el Mar de Galilea, 12 montes en la orilla, en la orilla del, del mar. El Mar de Galilea es un, es un gran lago, eh, también conocido como Mar de Genesaret o Mar de Tiberias. Son los tres nombres que este lago tiene, Mar de Galilea, Mar de Genezaret y Mar de Tiberias. Es un mar de agua dulce alimentado por el río Jordán. En la antigüedad era conocido como Mar de Cineret en el Antiguo Testamento. Así que si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento y de pronto aparece el Mar de Cineret, eh, recuerden que es el mismo mar de Galilea, el mismo mar de Genezaret, el mismo Tiberias del Nuevo Testamento. En nuestros días se lo conoce como Bar en el idioma árabe. Así que el mar este tiene al menos cinco nombres, encontramos aquí, ¿no? Actualmente se lo conoce con, con ese nombre, Bar eh, Mirando el nuevo diccionario bíblico ilustrado, nos dice acerca de este mar. Eh, del sermón perdón recibe el nombre de sermón del monte el gran discurso dado por el señor Jesucristo ante sus apóstoles y una gran cantidad de discípulos que se habían congregado para escucharle recordamos que hay una diferencia entre apóstoles y discípulos él tenía muchos discípulos que le seguían que creían en él y que le escuchaban pero tenía una pequeña cantidad de apóstoles a quienes llamó para que ellos fueran los que él iba a enseñar, como en un seminario. Oiga, ¿qué me habría gustado estar en ese seminario? A mí? <ríe> El mejor seminario de todos los tiempos. Y a estos apóstoles los llamó para prepararlos y después mandarlos por el mundo predicando el evangelio. En el sermón del monte, Jesús dio instrucciones acerca de la justicia ajustada a todos los que están llamados a entrar en el reino de los cielos. Solo los nacidos del Espíritu Santo pueden llegar al estado de alma bienaventurada a los ojos del Señor. No se trata de una exigencia como en el Sinaí, sino de la descripción que hace Cristo de aquellos que son aptos para el reino. No se trata de un mensaje de gracia para los pecadores. No es el evangelio de la gracia de Dios para los perdidos, sino que sus palabras para sus discípulos y lo que espera de ellos es la obediencia personal. Entonces, tomemos nosotros este Sermón del Monte desde ese punto de vista es un, un mensaje para nosotros, que somos discípulos de Cristo, que somos servidores de Cristo, que somos hijos de Dios, que estamos predicando el Evangelio en todas partes y que estas palabras son para nosotros. Todo lo que vamos a ver en este Sermón del Monte no es para los pastores o misioneros exclusivamente para todos, para cada uno de nosotros. Y démosle gracias al Señor porque no nos dejó sin instrucción. John Stott es un, un gran escritor, pastor y escritor bíblico. En su libro El mensaje del Sermón del Monte, hace una pregunta, una pregunta bien interesante. Dice... ¿Es pertinente el sermón del monte entregado hace dos mil años en nuestros días? Me gustó mucho esta pregunta, ¿no? Porque hace dos mil años las costumbres de la gente serán unas, hoy son otras. ¿Cómo viste la gente, vestía la gente en ese tiempo? ¿Cómo viste la gente ahora? ¿Cómo enfrentamos las cosas del mundo? ¿Cómo las enfrentaban ellos? ¿Qué concepto se hacía eh, esa gente de de lo que les rodeaba qué concepto nos hacemos nosotros de lo que nos rodea entonces, pregunta John Stott es pertinente el sermón del monte entregado hace dos mil años bastante tiempo ¿verdad? Eh, en nuestros días en los días que estamos viviendo entonces, él hace un comentario acerca de esta pregunta que, que lanza ahí en su comentario dice si el sermón es pertinente o no para la vida moderna, solo puede juzgarse mediante un examen detallado de su contenido. Lo que se nota inmediatamente es que como quiera que haya sido compuesto, forma un todo maravillosamente coherente. Retrata la conducta que Jesús esperaba de cada uno de sus discípulos, también de nosotros, ¿verdad? <coughs> Quienes son también así ciudadanos del reino de Dios. Vemos al discípulo como es en sí mismo, en su corazón, las motivaciones y pensamientos, y en lugar secreto con su padre. También lo vemos en la arena de la vida pública, en las relaciones con sus congéneres, mostrando misericordia, pacificando, siendo perseguido, actuando como sal, dejando que su luz brille, amando y sirviendo a los demás, incluso a sus enemigos y dedicándose sobre todas las cosas a extender el reino de Dios y su justicia en el mundo. Quizá un breve análisis del sermón ayude a demostrar su pertinencia para nosotros en el siglo XX. Eso escribe John Stott en, en este mensaje del sermón del monte. El sermón del monte abarca importantes temas de la vida cristiana y en él el Señor nos hace un llamado a ser distintos a lo que el mundo es. En el sermón se hace una diferencia total entre las normas cristianas y las que se observan en el mundo pagano. De esta manera, el Señor nos enseña aquí varias diferencias fundamentales entre ellos. Veamos al menos tres tres cosas. Los paganos se aman y se saludan entre sí. En cambio nos enseña que los cristianos debemos amar también a nuestros enemigos. Por lo que les conté de este vecino, él no ama a los que somos cristianos. ¿Verdad? Y está en contra de los que somos cristianos. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos amar a nuestros enemigos. Cosa difícil, cosa difícil que a veces no, no cabe en, en nuestra mente pero así lo dice el Señor vamos a ver esto en el capítulo 5 versículos 44 al 47 en segundo lugar el estilo de orar o rezar en el mundo de los paganos usa vanas repeticiones vanas repeticiones Recordemos que eh, la gente católica seguía mucho por los rezos y, y siempre reciben también este tipo de, de instrucción. Eh, cuando alguna persona está atribulada, eh, tiene problemas, está angustiada, entonces ¿qué, ¿qué consejo recibe? Dice, rece cinco padres nuestros y siete Ave María. Entonces va la persona y cinco, Padre nuestro, siete, Ave María. En fin, no sé cuántos números les darán, cuántas cantidades. Pero los cristianos debemos orar como hijos que nos dirigimos al Padre que está en los cielos. Esa es la gran diferencia. Esto lo vemos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Y en tercer lugar, el mundo pagano se preocupa por sus propias necesidades materiales. Mientras que los cristianos buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Nos dice esto en el capítulo 6, versículos 32 y 33. El sermón del monte viene a ser así el programa de Jesús respecto del reino de Dios introducido por él para terminar esta introducción vamos a estudiar el sermón del monte en 16 grandes temas y una conclusión el primero de estos temas que vamos a ver es el carácter del cristiano cómo debe ser el carácter del cristiano capítulo 5 versículos 1 al 12 en segundo lugar la influencia del cristiano, que debemos ser sal y luz de la tierra. Capítulo 5, 13 al 16. El tercer tema que vamos a tener es el cumplimiento de la ley de Dios. Cristo, el cristiano y la ley. Capítulo 5, versículos 17 al 20. El cuarto tema. El alcance de la ley del sexto mandamiento. Como, eh, como tema que vamos a tratar allí, evitar la ira. Importante, ¿no? Evitar la ira. Capítulo 5, versículos 21 al 26. En quinto lugar, el cristiano frente a la pureza. Y se habla aquí acerca del de pecado sexual. Capítulo 5 versículos 27 al 30. En sexto lugar, el cristiano y el divorcio, no bajo cualquier circunstancia. Capítulo 5, versículos 31 y 32. En octavo lugar, el cristiano y el prójimo, el amor hacia los enemigos. Capítulo 5, versículos 38 al 48. El noveno estudio que haremos, el cristiano y sus deberes en la primera parte, el cristiano y sus deberes en la segunda parte, y el cristiano y sus deberes en la tercera parte. Estos van a ser los estudios 9, 10 y 11, todos en el capítulo 6, versículos 1 al 18, y que incluye las ofrendas, la oración y el ayuno. Eh, el tema número 12 será la ambición del cristiano. Nuestros tesoros en la tierra o en el cielo. Capítulo 6, versículos 19 al 34. En eh, el, el, el tema 13, las relaciones del cristiano con sus hermanos y su padre. Capítulo 7, versículos 1 al 12. 15, eh, 14, los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Capítulo 7, versículos 13 al 14. 15, peligro para los creyentes. El cuidado que tenemos que tener con los falsos profetas. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Eh, ese es eh, 14, los, los dos caminos. El 15, sí, ya, ya vimos, cuidado con los falsos profetas. 16, los que oyen las palabras de Cristo, el verdadero fundamento. Capítulo 7, versículos 24 al 27. Y la conclusión, va a ser nuestro, eh, nuestro tema 17, ¿quién es este predicador? Que se preguntaba a la gente, ¿no? Capítulo 7, versículos 28 al 29. Así entonces, hermanos y hermanas, vamos a manejar, vamos a tratar este precioso sermón del monte, que tiene hartos temas, que todos son de tremenda importancia para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos prepare porque tenemos una, una larga jornada por delante. Yo pienso que estaremos terminando este trabajo. A ver, más o menos, a menos que tengamos alguna interrupción por ahí, más o menos el 8 de octubre. ¿Qué les parece? Tenemos, ver, tenemos varios, varios meses para estar trabajando en el Sermón del Monte. Pero qué importante es, porque nos va a entregar mucha enseñanza para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Oremos para terminar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos das tú esta nueva oportunidad de reunirnos, de compartir, Señor, de tu preciosa palabra, y prepararnos para que con la gracia tuya, a partir del próximo domingo, ya empecemos a abordar todos estos temas preciosos que hemos visto y aprender, aprender de ti, Señor, para que estemos mejor preparados para enfrentar nuestra vida de aquí al tiempo en que tú vengas a buscar a tu iglesia. Guárdanos, Señor, prepáranos para tener una vida cristiana aceptable a ti y que cada día vayamos creciendo más y más en la comunión contigo, en la comunión con nuestros hermanos, en la comunión con la iglesia. Que la gracia tuya sea sobre todos nosotros ahora y siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Eh, se nos viene un, un largo estudio. <ríe> Pero va a ser gratificante, ¿cierto? De, de aprender eh, sobre los sermóns del monte. Yo creo que van a andar pasaditos, yo creo que van a llegar en noviembre. Con, sabiendo que en julio, por ejemplo, vamos a tener el, el congreso, ¿cierto? Eh, va a estar Sofemna, Jumna, entre medio. Así que vamos a tener un estudio. ¿Cómo va a estar? El prebiterio ahora en agosto. <risa> Entonces. Eh, va a ser un, un estudio digo, anual ya, ya. <ríe> pero dar las gracias a Dios porque vamos a tener el tiempo para hacerlo, los medios para hacerlo y por pues sobre todo eh, a nuestro profesor, ¿cierto? Que nos atiende día a día. Eh, bueno, comentarle a hermano que vamos a tener un par de modificaciones en el estudio. Eh, Vamos a, primero, va a haber una rotación de quienes dirigen la, los estudios, ¿ya? O sea, el pastor va a dar siempre el tema, me refiero a quien da la bienvenida, a quien da la el, el alabanza y la oración. No les voy a decir quién porque lo voy a dejar por sorpresa, voy a llamar a esa persona durante la semana, ¿ya? <ríe> y lo segundo, aparte de la tónica de los días eh, cuando se hacemos los estudios, eh, siempre está la sección de dudas y preguntas pero ahora vamos a agregar el resumen ¿esto qué quiere decir? que vamos a elegir a un hermano que está presente en el día dedocráticamente <ríe> dedocráticamente para que nos haga eh, un breve resumen del estudio que, que se hizo del día ya esto es un tema eh, para que tengamos junto una retroalimentación eh, y que también juntos tengamos eh, este aprendizaje. Eh, bueno, no, creo que no se me queda nada. Esos son los dos avisos que... ¿Pastor? El hermano Iván está muy, muy afectado del corazón, pero muy afectado. Entonces yo les pido que por favor, eh, en sus casas, en tiempos de oración que tengan, estemos orando por nuestro hermano Iván. Le amamos, le amamos profundamente. Él es de la Iglesia de Palabra y Vida de Quillota. Algunos de ustedes a lo mejor no lo conocen o no lo ubican, pero los que somos de acá y hemos pasado con él, realmente le amamos con todo, <ríe> le amamos con todo nuestro corazón. Y quiero pedirle que nos acompañen en esta oración por la salud de nuestro querido hermano, Iván Pérez, anoten el nombre para que no lo olviden hermanos. Pastor, vamos a orar de manera inmediata por nuestro hermano. Amén, amén. Porque es una necesidad que hay, la manda a orar por aquellos hermanos que están enfermos, ¿no es cierto? Amén. Y vamos a elevar esta oración especial por nuestro hermano. ¿Le doy bien a nuestra hermana Jimenita? Si por favor nos pudiera dirigir esta oración especial por nuestro hermano, eh, Iván, perdón. Iván Pérez. Iván Pérez, por favor. Oremos hermano, padre amado, en esta noche, señor, primeramente, señor, le damos gracias por esta oportunidad de poder orar por nuestro hermanito que está enfermo, señor, señor, por su esposa, para que tenga Amén, paciencia con él señor, y también, Amén. señor, que usted lo sane, si es su voluntad, que lo alivie, señor, él pueda descansar en usted Amén. padre le entregamos nuestro hermano a usted señor y Amén, que señor. Eh, esperamos que usted va a dar la respuesta señor y, y le pedimos señor por toda su familia que sea un apoyo Amén. y también nosotros sus hermanos yo no lo conozco Amén. señor pero es un hijo suyo un, un hermano sí, es una familia que conocemos muchas veces no nos conocemos pero somos familia padre Santo límpienos Señor para que esta oración pueda llegar a usted Señor y, y muy pronto estemos dando gracias por lo que usted ha hecho con él Amén. Eh, eh, Señor le pido muy en especial que usted con cada hermano Señor de nuestra congregación hay muchos hermanos el pastor Luis pedía por su familia que hay mucha gente de su familia enferma Señor sí. usted conoce a cada hermano que está enfermo Usted sea sanando los padres, que usted los limpie, Señor, le saque todas aquellas cosas malas. Señor, así como sanó a nuestra hermana que tenía cáncer de nuestra iglesia, Paola. a nuestra Paulita, Señor, que también pueda sanar a la sobrina del pastor Luis, Señor, que también tiene cáncer. Señor, hay tanto por quien pedir, Señor, enséñanos cada día a estar en oración, Señor, Amén. y a estar juntos, unidos, Señor, porque unidos vamos a salir adelante, Señor, y vamos a, a, a gozarnos, Señor, de, de todas las cosas que usted hace con nosotros. Amén. Sí, Muchas señora. veces no nos damos cuenta, Padre, pero usted siempre está pendiente de nosotros, nos ayuda en los momentos difíciles, como me ha ayudado a mí, Señor, y a todos los enfermos que hemos estado, usted siempre nos sana, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad hermosa de poder orar por nuestro hermanito. Y gracias Amén. por la hermana que está acá presente. Que Amén. usted la bendiga a ella también, le dé fuerza, Amén. Sí, ánimo, Señor, y que se haga su voluntad en todo. Se lo Amén. pedimos todo por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. También. Muchísimas gracias, hermanita Jimena. Estamos entonces dando a nuestro hermano Iván en nuestras oraciones durante la semana. Bueno, hermano, bueno, vamos a finalizar entonces el día de hoy, el estudio de hoy, la introducción, ¿cierto?, al estudio del día de hoy, dándole gracias a Dios porque podemos estar reunidos, ¿cierto?, de, de esta eh, manera virtual, no solamente acá a través del Zoom, que... Eh, pasamos el aviso de que aquellos hermanos que se quieran conectar vía Zoom lo pueden hacer sin ningún problema y también hay los hermanos que quiten también a su congregación a los hermanos de su congregación para que seamos más cierto en este estudio vamos a orar, le voy a pedir a nuestro pastor Benur que nos pueda despedir con una oración Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Despedimos a nuestros hermanos que se encuentren a través de nuestras redes sociales y eh, <coughs> por a través de Himna Radio 1 y Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. A los demás hermanos acá en el Zoom podemos abrir nuestros micrófonos. Que el Señor les bendiga.